Lo que estoy por ver ya me lo spoileé, o sea, ya sé lo que es, lo que voy a ver, aunque no sé cómo o oh, se transcurse, eh, se transcurse, se transcurre, o oh, transcurre este tema. Lo que pasa es que me dijeron que salió y listo. En estos casos me tendrán que mandar el video y decirme, Gaby, reacciona esto, grábalo, yo sé que te va a gustar. Y así estamos, este es el trailer de la segunda temporada de Nishikazaki Gauke en School Idol, DOKOKAI. Yes. Subtitulado al español por Snowy. Qué grande Snowy. Te dejo el video en la descripción, también en una pestañita y también al final te dejo la rachón a lo que sería el trailer 1. Pero de la primera temporada, boludo. Claro, que sí. Enter. 行こう。明日へ! es <tose> ¡Yu! viene do no? <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> en, en abril! voy a llorar! voy a llorar! ¡No llores! Por las sombras te das cuenta de que se ve mejor. La nerfearon mal. A todas, de hecho. Sí me sorprendió esto. A mí la veo como desinteresada de todo y me encanta eso. Encontramos el conflicto de la segunda temporada y también encontramos a la conflictiva de la segunda temporada. Lanzu, no lo hagas. Irina siempre tan demostrativa. Escúchalo bien. Bien, me gusta ser positivo y decirte que me encantó, porque la verdad es que los dibujos, comparado a lo que fue todo los Live hasta ahora, si bien esto es una. ¿Cómo se dice? Un eh, crossover no sería, ¿cómo es? Eh, ya me va a salir, dame 35 segundos. Un spin-off. Casi como que fueron 35 segundos de verdad, entre esto y el corte, o sea, lo que pasó antes y sí. bueno, 35 segundos creo que fue. Así que no hace falta tener tanto presupuesto en un... dale otra vez, en un spin-off, no hace falta, pero los fans lo agradeceríamos. Y pero bueno, si van las a las canciones, toda la plata, las canciones y a los MV, nosotros contentos, estamos agradecidos. Todo el presupuesto sería, ¿no? ¿Qué espero esta segunda temporada? Más canciones... God. La miniatura es porque estoy llorando, ¿entendés? Para que sea emocionante No porque lo odie O porque no me guste verlo